Mi participación en el Global tuvo que ver con compartir el proyecto que lideró en la escuela en relación a pensar a todos y cada uno dentro de la escuela común. Nosotros trabajamos con alumnos en contexto de vulnerabilidad económica, ¿no? social, pero también con alumnos con discapacidad. Una escuela que trabaja realmente con la diversidad, ¿no? para la que en general la escuela secundaria eh, no trabajan. ¿no? La escuela secundaria y su base fundacional ha sido elitista eh, y obviamente se debe un debate y una transformación a pensar a cada presencia que hoy interpela la escuela. Nosotros lo que hacemos es revisar nuestras prácticas pedagógicas para poder dar respuesta a cada singularidad.